¿Tenéis todo? Tengo todo. Igual ahora está descargando eso. Sí. sí. Bien, ya. Pásalo bien. Pásalo bien. Llega bien. Avisa cuando llegues. Ya, saludo a todos. Ya. Eso. Pues sí, los que no usábamos la entrada de auto acá en esta casa. Pero sí, acá lo no conocí a mi familia. Hey guys. Hey guys. Miércoles 19. Estamos cerrando la fiesta patria aquí en Paraíso. Acá ustedes van a seguir, pero yo las estoy sacando. Ayer creo que se me pasaron un poco la, la mano con las copas. Sí, recuerdo que jugamos harto lota. Y también jugamos cartas. Y el resto no, no, no, no tengo imágenes. Así que se pasó el 18, así que no lo grabé. Este es el blog 341. Un blog de listo? Got together. So quickly. Pasó volando. Pasó volando. Y ahora tengo todo guardado. Porque me devuelvo Santiago. Llevo como cinco días fuera de Santiago. No, 4. Okay, estaba domingo, lunes, martes, miércoles. cuatro y media. Me estaba acostumbrando lo callado que es falpadeo. Lo silencioso que es el. donde sea. Venía escuchando un podcast en el metro. En verdad no entendí ni la mitad. Una cosa que me echaba de menos Santiago. Bueno, me vine donde la caro, a la fonda donde la carito. Íbamos a ir a las fondas, pero. Se me olvidó los que nos traje los lentes. Íbamos a ir a las fondas, pero mejor nos quedamos acá, porque la caro tiene, ¿Tiene todo. La caro tiene todo. No tiene todo. Y tiene empanadas. Sí. Incluso tiene empanadas fritas y anónimos. Hay vinito, hay cervecita y ya va a haber michelada y va, también tenemos trajimos Ice Tea, Arizona, <risa> Que no.. Que no es la oficial blog. Pero chiquillos, a si ¿sí están viendo esto, con una caja de esto le hago promoción. Se las dejo ahí. Jueves 20 de septiembre. Hoy día es el día más lento de todos los días lentos. No hay nadie. No hay, nadie, no hay, no hay nadie, nadie Creo que Tomás es el único que está trabajando de verdad. O sea, no debería ser no yo. Yo también estoy trabajando. ¿Ah? Ah. La mitad de la gente se tomó jueves y viernes. La otra mitad de la gente está padeciendo el aumento de kilos y la comida. Digamos que fue medianamente productivo. Medianamente. Lo bueno de estos días es que uno se puede concentrar en cosas sin que... sin interrupciones, sin, sin que lleguen mails, sin que te permitan... Te, estos días así lentos te permiten mucho, mucho foco. Porque al final eh, no es tanto como ser productivo por sí, sino que capacidad de pasar de una tarea a otra de forma rápida y sin merma, ese es lo más cercano que se puede tener al multitask. Yo no tengo esa capacidad, por lo cual agradezco estos días donde todo relajado y hay pocos pedidos y pocas distracciones, lo que me permite avanzar en cosas, avanzar en mis tareas. Por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto en La Pega y él fue muy, muy bueno no tener tanta distracción. Voy a dejar a La Furia Nocturna al taller. Mi bicicleta necesita ajuste y mantención. La uso todos los días, entonces sigue eso. O sea, ella quiere ser conocida como La Furia Nocturna, pero en realidad ¿eh? le decimos chimuela. Bueno, la cuestión es que después de un fin de semana en Valparaíso, turisteando, como que pucha, volver a hacer el blog es como meo fomeye. Porque ahora es simplemente el día a día normal, común y corriente de Sauce. Sí, hablé de mí en tercera persona. Me pasa una vez. Necesito urgente una rumba. Barro y barro y nos, no termina. nada. Vete. He brígido a lo relativo que es el tiempo. Estas fiestas patrias fueron extensas. Nadie me puede negar que fueron extensas. Y se pasó bien. Pero de alguna u otra forma se pasaron muy, pero muy rápido. Entonces me deja con un día a día de vuelta algo un poco lento. Bueno, además que es post fiesta, entonces todo anda más lento y se siente más lento y... Pero en verdad el tiempo es la única constante que tenemos y no sé por qué se siente tan distinto a veces. Lo que me hace pensar también en, en eso, en cómo pasar de una tarea a otra rápidamente, que es lo más cercano que podemos tener al multitask, porque no importa lo que digan, el multitask no existe. Solo existe la capacidad de poder cambiar de foco de un lado a otro y es algo que yo no tengo. Por eso me, me demoro en hacer las cosas, por eso me demoro tanto, por eso a veces no saco a veces lo saco un día que no corresponde, porque estoy, me quedo encauzado en una cosa y no puedo pasar rápidamente a la otra. Es la parte que más me cuesta de mi lema de hacer la, que las cosas pasen o dejarlas pasar. Sigo insistiendo. Que aún no aprendo a dejarlas pasar. Este fue el blog 341 de un blog de San José, Esperando que lo hayan pasado súper bien. Que se hayan curado. Que hayan comido. Que hayan subido mucho, mucho de peso. Porque ahora hay que bajarlos. O no. Si no quieren, no. Hace semanas que no veo un brócoli. Así que no dejen de compartir. De darle like. De dejar su comentario. Aprovechen de dejar sus preguntas para un pagua. Para volver a hacer un pagua. así sí lo que hago. No hago un pagua como corresponde. Eso. Ya. No les doy más la data. Adiós. Gracias por todo. Mucho hermanito. Tiro. mucho. Tomo? Ah, ahora sí. Gracias por las cachofas. Nos vemos el 30. No, el 29. No, pero callado si es para sorpresa, No, No, nos vemos hermano hasta mucho tiempo más. Hasta <risa> mucho tiempo más.